Bienvenidos al Curso Fundamental de Macroeconomía. Este curso se imparte en su totalidad en la modalidad online de forma totalmente gratuita y está abierto a cualquier persona que desee inscribirse en él, independientemente del nivel de estudios previos con el que cuente. Este curso se desarrolla durante seis semanas y consta de seis módulos. Un módulo introductorio y cinco módulos de contenidos. El carácter de este curso es introductorio, con el fin de resaltar los principales modelos y las políticas económicas que nos permiten profundizar en el estudio de los fenómenos económicos cotidianos que afectan a los diferentes agentes económicos, consumidores, empresas, sector público, y de la economía en su conjunto, observando crecimiento, PIB, inflación. De este modo, se pretende que al finalizar el curso, el alumno sea capaz de presentar y discutir los hechos económicos fundamentales de su entorno económico. En el módulo primero, lo que estudiaremos es qué es la macroeconomía así como las principales variables agregadas como el PIB, la inflación, el desempleo. En el módulo 2 analizaremos el mercado de bienes donde estudiaremos su demanda, su oferta y la producción de equilibrio. Y tras ello estaremos en condiciones de obtener la relación IS. En el módulo 3 estudiaremos el mercado financiero en concreto el mercado de dinero ahí también estudiaremos eh, su demanda, su oferta y de nuevo concretaremos la relación LM en el módulo 4 analizaremos la relación ISLM allí estudiaremos detalladamente la política fiscal y la política monetaria con todos los instrumentos para llevarlas a cabo y sus resultados. En el módulo 5 desarrollaremos el mercado de trabajo. Comenzaremos estudiando la estructura poblacional con las principales tasas, la tasa de ocupación, la tasa de actividad, y posteriormente desarrollaremos un, un modelo de mercado de trabajo eh, basado en expectativas adaptativas y en negociación salarial. El módulo 6, que es nuestro último módulo, en él estudiaremos el modelo de oferta y demanda agregada. Ahí sintetizaremos todo lo estudiado en los módulos anteriores. Así la relación LM y la relación IS formarán nuestra demanda agregada. Con el mercado de trabajo formaremos nuestra oferta agregada y estaremos en condiciones de aplicar las políticas económicas de nuestro entorno. Cada módulo incluye vídeos explicativos de la materia, así como material en formato PDF que se os aportará, que os facilitará enormemente la labor de estudio. Además, hay un foro en el que podréis compartir todas vuestras dudas y podremos resolver todos los problemas que se puedan plantear. Respecto a la evaluación del curso, al final de cada módulo tendréis un test que deberéis resolver y habrá un examen final de la materia conjunta. Respecto al profesorado, ya nos habéis ido viendo en este vídeo, seremos la profesora Isabel Rodríguez Iglesias y yo mismo, Juan Carlos Aguado Franco. Somos doctores del de Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.